ya que ha sido uno de sus sueños por años. Sí. Estoy muy nerviosa. Choque cultura. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy estamos preparando una cena muy rapidita. Es algo temprano, son como las 6 de la tarde. Sí. Pero tenemos que cenar temprano por una razón importante. Sí. Hoy es el día muy especial para nosotros. Sí. Para ti también. ¿verdad? Sí, para, para los dos. Sí. Pero sí, sobre sí. todo para Hayato. Ajá. Hoy Hayato va a vivir una nueva experiencia en México ¿Y cumplí mi sueño. Va a cumplir uno de sus sueños <risa> que Vaya, vaya que ha sido uno de sus sueños por años Sí, no puedo creer wow. <risa> Ha esperado este momento mucho tiempo Pero sí. ya tenemos que comer, cenar, Ajá. sí Tenemos poco tiempo, así que vamos a cenar Ajá. Voy a prepararme mi atoncito Hayato va a cenar sus frijoles fermentados eh. Asquerosos Perdón Hayato, que que tu comida es asquerosa cuando come esos frijoles después su boca huele esos frijoles y huele muy feo No, quería no es que compró de más ahora que fuimos al supermercado japonés porque quería tener reserva cualquier cosa de sus frijoles fermentados. Ajá. En el vídeo anterior nos dieron muchos, muchos consejos de nuestros problemas. Sí, muchísimas Ajá, gracias. Muchísimas gracias. Sí. Y poco a poco va a mejorar. Poco a poco los vamos a ir resolviendo. Ajá. De hecho, ya andamos viendo lo de los desumificadores que nos recomendaron muchas personas que si compramos uno. Ya estamos viendo marcas y precios, de hecho. Y este está bien la verdad. Sí, sí. Creo que lo necesitamos. Sí, creo que lo necesitamos Ajá, mucho. Ya, sí. Y también sobre el ruido Ya está bien porque ya me acostumbré. Uh -huh. Sí? Ya. No está bien. Sí. Ay, no está bien. No, no, no, no. Está bien. Sí. <risa> Ese es el sueño de Hayato. Sí. Y hoy lo va a cumplir, por fin. Estás emocionado? Pero sí. diles que es, a lo mejor no saben qué es. Sin bandera es mejor cantante en México, Latinoamérica y también España. No sé. Para ti. Ah, para mí, todo el mundo no. Yo creo que cada persona tiene su opinión sobre qué grupo sí, sí, o sí, artista sí, sí. Pero, es mejor. Y dos cantantes. Una. Uno, porque eso. Okay. Uno es de Tampico. Y uno es de Argentina. Hayato desde la primera vez que escuchó una canción de Sin Bandera se enamoró completamente. Como saben, él es músico, entonces la melodía sí. fue lo que le gustó. Sí, me gustó mucho palad. Y cuando vivíamos en Colea fuimos a karaoke y me cantó sí. una canción. ¿Kilómetros? Uh -huh. Ajá. De Sin Bandera. Sí, y sí, me gustó mucho. <risa> y también mis suegros... 레스고스탄 무초 라 상세온네스 데 조스 그리고 우리 결혼식 때도 신반대란 노래 많이 썼고 기억나? 일부러 너는 좋아하니까 아 그렇구나 <웃음> <웃음> 우연히 이제 <줄> 알았어 아니야 내가 신반대리 써야 된다고 했어 오케이 그리고 또 재미있는 이야기가 하나 있는데 내가 dois mil dias oucho me primeiro viaje em México agosto 왔을 때 이야기인데. ¿Crees entender? ¿Mucho tan pico eso? Ciudad de México, casi. ¿Ende tan bien que haya...? Se vio que yo soy. Llegamos 아니었나? a mediodía o en la mañana, como a las 11 de la mañana llegamos a Ciudad de México. Uh -huh. Entonces se nos hizo muy fácil sí. irnos a un hotel cerca uh -huh. del aeropuerto. literal estaba a 10 minutos de la... Ah, sí, hago. Uh -huh. Descansamos, uh -huh. comimos, uh -huh. haya en la alberca, porque teníamos todo un día y la verdad es uh -huh. que ya habíamos turisteado mucho en la ciudad. de en México entonces preferíamos quedarnos en el hotel. Aparte era nuestro aniversario, ¿te acuerdas? Qué humilloso Por eso uríjante era un hotel al ¿Qué ah, son, oh, Bueno era nuestro aniversario, entonces uh -huh. se nos hizo fácil quedarnos en el hotel. Pero el problema fue el regreso. Ajá. Creo que a las 7 hotel Nagaliocon, eso es 호텔 버스가 있다고 <목호> 공항까지 가는 버스가. <목호> 근데 그게 우리가 로비에 간 조금 쪽에 나갔다. 이야기였어요. 그래서 아, 어떡하지? 그러면 택시 타야 돼. 근데 택시 찾아도 찾아도 없는 거예요. 왜냐면 비가 많이 왔어서. 우, 좀뭐좀 무치시모 트라피코. 무치시모. 아. Ya se pone la Ciudad de México cuando llueve. Por eso, taxie 찾는 것도 어려웠고. 근데 드디어 찾았어. 찾았는데 무적 무적 무적 트라피코. 근데 공항까지 가는 길 트라피코 없으면 15분 정도, 킹 킹스 믿는 10분. 아하. 그렇게 너무 너무 가까웠는데 결국에는 2시간 걸렸어요. Llegamos al aeropuerto raspando, pero era un tráfico horrible. Yo venía super estresada y el taxista tenía radio con una canción. De Sin Bandera De hecho no era una Eran muchas canciones de Sin Bandera Era como una playlist de Sin Bandera Sí, entonces había muchas canciones Y yo estaba súper estresada El tráfico El señor del taxi estaba súper estresado Porque le dijimos Por favor, señor Por favor Es que si no No vamos a poder subir al avión Y es un vuelo internacional Y la verdad Esa vez ese, el taxista hizo un maravilloso trabajo uh -huh. Así de... sí, sí, sí. Y gracias a él llegamos, fuimos los últimos que nos subimos al avión. Sí. Llegamos raspando así de que corriendo así. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Pero estábamos todos súper estresados. Y Hayato que estaba haciendo, disfrutando de las canciones de Simba. A mí, mucho, mucho estresado. Pero kilómetros isoso. Chacama. No, Inorande. de repente Sí me dio. Te dio paz. Eso. Te ayudó la canción. Sí, qué padre. Uh -huh. Música, energía. Sí, te va a Aparte, Hayato tenía un canal de covers. Ah, Los sí. covers que hizo eran de sin bandera. O sea, él le canta sin bandera. Y la verdad es que sí. pensamos que ya nunca iban a regresar a hacer conciertos porque se separaron inclusive. ¿Qué? si, 내가 좋아하게 됐을 때는 이제 신반대라는 활동 안 한다고. 이거 들었을 때. 지금 내가 좋아하게 됐는데 게? 진짜 미코라서. 왜냐면 내가 한국에서 일했었을 때 항상 그냥 이 하면서 음악을 들으면서 그냥 했었거든 그때 심판대를 진짜 많이 들었어. 블레이디스트? 가사는 몰라, 의미도 몰라. 근데 노래가 너무 예쁘니까. 너무 좋았어! 그래서 오늘 가면 그냥 노래는 할수 없지만 아마 아는 노래는 많을 것 같아 mm -hmm. 그만큼 진짜 좋아했고 근데 나니아가 그런 이야기를 하니까 아이고 이제 못 만나겠다 mm -hmm. 근데 나는 그때부터 그냥 아니 그래도 그냥 나를 위해 할 거야 <웃음> 생각했어 진짜 그래서 나는 진짜 꿈이 있어 멕히코에 mm -hmm. 가면 신반드라 콘서트는 꼭 가야겠다 Va ¡Sí, Tampico! Wow, ¡Sí, ¡Sí, sí, sí! La verdad vimos que iba a haber concierto en Monterrey Ajá. pero justo cuando ya no estábamos ahí, estamos de ¡Ay no, no alcanzamos el concierto de Sin Bandera! ¿Qué será que vamos el fin de semana nada más al concierto? Y justo cuando andábamos pensando eso ¡Tatán! ¡Se abre la fecha en Tampico! Y está Hayato súper mega emocionado, de Ajá. verdad por años Desde siempre Hayato ha querido ir a ver a Sin Bandera así que su sueño se va a volver realidad un japonés enamorado de la música de Sin Bandera ¡Por fin Hayato! ¡Qué emoción! Y la verdad es que yo estoy muy emocionada Porque hace mucho que no vamos a conciertos Hace mucho que yo no voy a conciertos en México Y es la primera vez que Hayato va sí, a un concierto en, en México México! ¿Nada? Sí. Sí, así que vámonos Ajá. a ver a Sin Pantera. Sí. ¡Ah! Amigos, y ya vamos, camino al concierto. La verdad es que vamos temprano, planeamos llegar una hora antes el concierto. Dice en el ticket que es a las 9 y luego dice en el póster que es a las 9 y media. Por nuestra experiencia en México. Sabemos que va a comenzar a las 10 <risa> Pero el punto es, yo creo, yo no creo manches. El problema es que es un lugar donde hay muy poco estacionamiento Entonces tenemos que llegar para agarrar lugar y estacionarnos Y aparte, compramos boletos en general Y no están enumerados Entonces conforme va llegando la gente Y yo quiero un buen lugar ¿Tú quieres buen lugar, Hayato? Sí Sí, es importante uh -huh. tener un buen sí, lugar sí, sí. Entonces por eso vamos temprano Aunque nos toque esperar un rato y estoy muy emocionada. ¿Cuál es la canción que más esperas escuchar? Entra en mi vida. ¿Entra en mi vida? ¿Kilómetros sí. no? No, ahora es mi favorito. Mm, es muy bonita esa canción. Sí. Amigos, ya hemos llegado a donde va a ser el concierto. Falta una hora y ya hay tráfico. No. Sí, sí. <risa> No inventen, está bien lleno. Nosotros que queríamos llegar para alcanzar lugar, yo creo que ya nos tocó hasta atrás. No, no necesito nada. No, no, no importa sus caras, importa sus canciones. Sí, y de hecho Ajá. me dijo Hayato que no importaba si estuviéramos muy lejos porque él no veía bien de todas maneras. Entonces que no pasaba nada. Sí. Agarramos buen lugar, vean nada más. pensando yeah. que iba a haber clima y no hay... Yeah, no ¡Ay, <risa> ¡No! <hayato> <risa> <risa> Choque cultura. Si sigo tu camino se acercan a la quedó mi plato, el de Hayato se rompió un poquito el, buen provecho el, el, el. Uh -huh. hola amigos, ya después de desayunar, descansar un poco darnos un buen baño y arreglarnos estamos vivos de nuevo porque la verdad al menos yo estaba súper cansada ¿sí? sí, estuvo muy bonito el concierto, sí, muy muy bonito, sí. me gustó mucho mucho pero la verdad la desvelada sí nos pegó. Yo tenía muchísimo que no me desvelaba y nos dormimos a las 2 de la mañana y para mí eso ya es muy tarde. Ya la edad no permite a uno desvelarse ¿Eres así. mexicana? Sí. sí, la verdad no sé cómo la gente tiene tanta energía de noche. Yo no, yo no. Pero Hayato yo quiero saber tu experiencia en el concierto. ¿Qué te pareció? ¿Es muy diferente de Japón a México? Yo nunca he ido a un concierto en Japón sí muy muy diferente cuando vimos al concierto al lado ah. agua cerveza agua cerveza ah. en Japón de hecho yo nunca he ido a un concierto en Japón pero me han dicho que la gente no canta que la gente nada más está así como que disfrutando sí sí todo el tiempo pero balad no le relate y yo qué supe agua ah. cerveza agua Cerveza. Agua. Claro. Siempre. Pero... te a ver Cantan en vivo, eh. que pero sí? Realmente, ¿sí? Realmente? Sí. no conocía. No. Sí. 근데 Ayú la reina. Ayú es gallina así de fan es el Hayatito uh -huh. sí aquí sí. está mucho la cabeza sí, la verdad estuvo súper bonito el concierto uh -huh. aparte nos da mucho gusto que uno de ellos es tan pequeño uh -huh. sí. uh -huh. y lo dijo muchas veces en el concierto también pero yo realmente me quedé aquí en México me quedé muy bien me quedé así me sí. quedé muy bien me quedé muy bien, me quedé muy ¿No? Sí, no, no, no, sin bandeja. Es verdad que yo lo hice porque me he hecho así. Es muy Tampico y no me he hecho así. Sí, sí, sí, sí. Creo que es un muchas gracias. Amigos, ya hemos salido y vamos al rumbo al café Doha en el centro de Tampico porque justo hoy es el Meet and Greet. Vamos a hacer un Meet and Greet con los doramaníacos de Tampico. ¿Estás emocionado, Hayato? Sí, sí, esperemos sí. que vaya mucha gente, la verdad es que no sé si va a ir mucha gente o no Y tengo mucho miedo de que no vaya nadie ¿Qué tal si solamente va una persona? Porque me dijo una amiga que iba a ir, entonces seguro que ya va ¿Qué tal si no va nadie? Estoy muy nerviosa ¿Tú estás nervioso? No, no. <risa> Yo estoy muy nerviosa, no me vayan a dejar plantada por favor, dramaniacos no copa y que todos moríamos por conocerlo y ahorita estarlos viendo la verdad me hace muy feliz y eh, también mi mamá y mi hermana vemos siempre sus videos y, y la verdad que estamos muy orgullosos de ustedes y bienvenidos a Tampico. Muchas Ya terminó el meet and greet la verdad es que fue muchísima gente así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron de verdad, gracias por sus regalos por sus palabras tan bonitas por darnos tanto amor a los dos nos divertimos muchísimo con todos ustedes también esperemos muy pronto en otras ciudades y en otros países poder hacer meet and greets porque siempre es un gusto, de verdad, un gusto conocerlos a todos ustedes. También muchas gracias al Café Doha que nos apoyó con este meet and greet, de verdad, muchísimas gracias. Y pues esperemos que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos, suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cada que subamos un nuevo video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.